ha pilato piḍa toḍi sēnsa ne esusi piḍa gulsi chuṭka haḍi ge santāḍo esusi esusi bo ne utoḍe aṛwe gulsi rabo aña ora anelichi. ola an liçi golgota an emniḷe ale uchi re ka kṛab khāuḍe sekchi ḍi roṇoḍchi Aviena, uchejare ocario chale chigo, gulsichi, ale ave, napu uchaliru esusi. Li ale nasipochaleru, al alwe ocario chukchi. Pilato can urele, sontaro romano, napurga uchaua, vile breta Osrugme ale gulsichi. Mochia mobge, napu esusi. Rega anime osli. Esusi, nazareta Anlich Bestegme. vestegme. Arwe arura rey raramri hurio nureme weka raramri hurio nenare ligre re arwe osli abe niigme rusre ne anli chi nap uchaliru eso ucheo yurga arwo osli bakya se osrugmenile, kara icha osrugme raram hurio lig romano lig griego chgo arwe we rara bale tabre garre al napur Ligar queri anele pirato. Guarura rey raram el jurio nureme. Anime ju al Lige Ramwe Ligue ramueca estáse Napurga aranime chaua. Regani me Yerio guarura rey cori raram el jurio nureme. Ligue pirato ka anele. Napurga uchane. Alargar respimbra. Ligue al güe son y susi. Mana es sucio pachla, lig chiguanle, naomna neraga, alwe opacha. Lige alwe aboy pika, na chutle, nao nile, alwe noka no ka. ligue chigobile opacha weli ueli, es sucio pachla, na pule leuchame nile, na pu huyo lira ichga, mo yerga nile nile, Tablesuka neguarime, ligue Lige a sontaro anile aboy pka Unagua al huevo elio pacha, pile reigirre epua, napurigarra machibua, chirine yurira. Alargar Kile napuriganile, ichalila, yabe, pachveraue, reganime raichli, manachutle, neopachla, libirreigirre ele, neopachla menliga. Alarigano Kale al huesontalo, es yela, Lig María, Napo, Cleopasi, Yura, Nile. Lig María, Chigo, Napo, Magalena, Anelici, Vesteg, Su alambre, alejale. Ale abe Napo, na pues chuscure gursichi. tele, al huevo, ne yela. Lig vile, al hue, Yurga, y tele, Al hue, na pues Nile. es nele, al huevo, ne yela. La repupa cayerio, napriga muevo, neranara neraga. Aligue chigo al aneliru esusite. La repupa napriga muevo, neyera neraga. Aligue si, buena repubre yerio, la napriga, neyera neraga. Esusika machega machiganile, napu, massebli, oralgo, napuanilgo, al huerio, yabeba chvera anile. Webaramne, la Alea ve lire, vile si coli, y uliba huila, huechocogmero argme. Vile ban soli, san bachsa, al huevliba huilate. Vile chale, al soli. Ligue susi, chuarcho wele al huevan soli. Ligue lige susi, machunsa, al soli, rega anile. Suwabga mara orane. Al mago narro poch gachuquible mohora, mamu culi. Pile raguera la nile, napu neguame nile, guarupiesta, pascua anilime, ligue saburachi nimri -li nile, -li chirawe. Ligue al hueraramri -li jurio, table -na kile, napurgaba quien crio, gursiche este chirawe. Alkeri queri, al Ramri pirato. Magas Napuriga, a ver a yate segurar con. A bien anasquile chico al ver Napuriga más, al ver alegul si chucme. A al hue son taros y mibale, al hueva a dioga Alwe gasponle. son machile, mamugachus curigo al susi. Al querer tableras penales es siga silla. Abrigachgo son camenile. Ligue chele Alwete huete Leg, Ligue sus igualuelenle abinami, va huitri machin lechego. Al huerio yerme su guab Liga canana napuriga la machimela, emi Ara Al ichli Ichli napuruile yerio al ne negra machi, la bichigara isligo, napuriga emi, la bichigmra. Araquile y babga, napuriga la sebrinimia, napuriga ni le ya Rega anile. Table huesio chilga, ponauliju. Al rachalira honorumme, rachali la anile ya bachvera Emi temra, al napu napo, exceliruselate.